Muy bien, la feria muy bien aquí, con todo, aquí es donde uno percibe eh, la cantidad de gente que se dedica a trabajar y que voluntarios y familias que se dedican a trabajar con. que están dentro del mundo de la discapacidad, que están ese gran desconocido y está, pues diariamente nos estamos rozando con gente discapacitada. Se ve que es posible el trabajo en red, ¿no? Sí, en redes, claro que sí. Porque hay más agentes que trabajan, también la discapacidad, como usted dice, desde distintos ámbitos. Sí. Esto anima a uno. Claro que sí, y además para que la gente tenga conocimiento y que nadie estamos libres de ser en un momento determinado discapacitado. Y ya no llamemos discapacitado la persona que tiene una discapacidad física, sino que la, la población cada vez va siendo mayor, ¿eh? sí. vamos siendo.. Y, y Envejeciendo y vamos necesitando de otras ayudas y de otras personas, y que todo sea accesible para nosotros poder eh, tener autonomía en una ciudad o, o también las mamás, los bebés, que encontramos un montón de. Y no solo la, me refiero a las accesibilidades físicas, ¿no? pero hay otro tipo de barreras que también que son las que tenemos que ir quitándonos, que son las que ponemos nosotros con nuestras formas de pensar. Pero que eso poquito a poco, eso es una por falta de información, pero poquito a poco pues se va aprendiendo y la sociedad pues colabora muchísimo en el momento y que conoce todo el tema.